Saludos, y estamos aquí en Peterson Games con la Adaptive Motion Trainer que es la que utilizo frecuentemente en el gimnasio durante una hora a una resistencia de 20 máximo, eh, unas calorías hasta de 900 calorías quemadas por hora. Aquí vemos las calorías que se pueden quemar con esto, bueno, se pueden quemar muchísimo más calorías, eso es muy buena, 916 calorías en una hora, híjole, está, está muy bien, no está muy bien. Eh, obviamente se van a preguntar, bueno, y si quemas tantas calorías, ¿cómo es que diablos estás que no, no bajas más? Obviamente, porque, porque no me he cuidado la alimentación. Ese es uno de los detalles que hay que cuidarse y lamentablemente no lo he hecho por diversas razones. Aquí vemos las distancias recorridas. Tengo hasta 10.61 kilómetros, 10.17 kilómetros. Es una, una máquina muy, muy buena. este Se puede se puede medir la zancadas por minuto, las calorías por minuto la verdad es, es muy recomendable, de hecho me lo recomendó hace muchísimo tiempo una, entre, este, una entrenadora pues sí, una entrenadora pero más bien nutrióloga y pues sí, así también otra de las máquinas que son buenas para quemar y perder grasa y peso obviamente es, es este, la escaladora la cual no he hecho ya suficiente ejercicio en ella eh, aunque ya la retomé, Ya la retomé hace, hace unas cuantas semanas Pero no No lo he continuado como he debido Pero bueno, ahí, ahí el, el chiste es con, este, Continuar ¿no? Este, no darse por vencido Ok, no fuiste un día Pero vas el siguiente No rindes al 100% Pero rinde cuando menos un 80% Un 70% Y bueno, no se dejen, ahí nos vemos